Abrázame en el silencio de esta noche plena, Abrázame sin percatarte de lo que suceda afuera, Abrázame y rompamos las cadenas, Que después de amarnos el mundo diga lo que quiera, Ya basta de borrar las huellas, De vivir apagando siempre las estrellas, De fingir amor en camas distintas, viviendo inviernos en mitad de primaveras, mientras nuestros cuerpos sueñan con la entrega. Pero abrázame, abrázame, abrázame. Ya no soporto más esta agonía, este juego de adolescentes que no tiene lógica, porque a nuestras edades, de blanco ya se ha teñido mi cabeza y tu boca, tu boca se ha convertido en rosa lo que empezó con una mirada, se ha transformado en llamarada, y aunque ante el mundo estés casada, y lo nuestro pudiera ser un pecado, pago el precio por tenerte a mi lado, pero abrázame, abrázame, abrázame, es inútil vivir de suspiros, inhalando fuego y exhalando hielo, cuando ambos sabemos que ya es muy tarde para detenernos, pues hace mucho nos pertenecemos. Ni tú ni yo queremos hacerle daño a nadie, ni tú ni yo somos culpables de lo que nos pasa, de este amor que crece y crece, convirtiendo todo en una avalancha, sin más ruta que la esperanza, pero abrázame, abrázame, abrázame. Tengo ganas de mostrar tu rostro, de tomarte de la mano y caminar el mundo, de besarte a la luz del día y poder gritar a pecho abierto, ¡Señores y señoras! ¡Esta mujer es mía! Tengo ganas de olvidar barreras, de anidar en tu piel y convertirnos en poema, de sentir mis manos como enredadera. Subiendo y bajando, bajando y subiendo en una eterna primavera. Pero abrázame, abrázame, abrázame y que sea lo que el destino quiera. Abrázame, abrázame, abrázame.